208-M1H 208-M1H Bueno, Sandra Isabel Ramírez González, estoy adscrita al Centro Universidad de Empresa. Eh, bueno, yo soy ingeniera agrónoma eh, y por lo mismo pues sí ha sido un reto eh, bastante importante porque es una carrera que la, hay una connotación muy que es como más para hombres uh -huh. que no para mujeres sin embargo, pues siempre me han gustado las ciencias, ¿no? la química, la biología todo esto, y pues en la agronomía se reúnen muchas de esas eh, de, de, de esas temáticas ¿no? entonces eh, sí ha sido un reto el, no tanto el cursarla pero sí el ejercerla no y más acá en México que tiene una connotación aún mucho más fuerte el, el hecho de que una mujer esté en la, en la agronomía y a veces también hasta en las mismas ciencias ¿no? pues fíjate que en Colombia cuando estudié la carrera afortunadamente éramos como que mitad mujeres mitad hombres cuando cursamos la cursé la, la carrera y no sentía yo como que ese sentimiento así de que ay como que eres mujer y esto no tanto eh, sí habían cuestiones más por la cuestión física, ¿verdad? De ciertas eh, actividades eh, pues en el transcurso de la carrera. Sin embargo, pues eran comprensivos los, los compañeros y nos colaboramos, ¿no? O sea, yo hacía unas cosas que se me facilitaban y ellos otras, ¿no? Más por la parte de la fuerza. Sin embargo, ya cuando llego a México, eh, pues eso ya es otra situación, ¿verdad? En el cual sí como que está muy acentuado que el hecho de que una mujer, este, en agronomía pues a veces y, ahí, y me duele decirlo eh, porque si me lo dijeron es como mal visto entonces sí fue como que un choque cultural así un poco fuerte ¿verdad? pero sin embargo eh, hay que asumir también que pues eh, son, son las costumbres son las visiones y la única manera pues de salir de esos estereotipos es pues ejerciendo de buena manera la, la profesión ¿no? y haciendo cosas de utilidad por la misma profesión. ¿no? Ya hay como que una mayor apertura, sin embargo, sí sigue ese estigma, ese ¿no? De, de que porque eres mujer, eh, eh, pues cómo te vas a meter en esa carrera que es de hombres, ¿no? Eh, ya ha venido cambiando un poco, sin embargo, aún persiste y desafortunadamente a veces hasta en las mismas claustros universitarios también hay esa, como esa mala visión, digámoslo así, de que porque eres mujer estás en ese, en ese ámbito, ¿no? O sea, sigue esa cuestión a veces de, del machismo, del que no te creen, de que, que cómo se te va a ocurrir eso, debiste haber copiado eso de otra persona, cosas de ese tipo que no, eh, como que no te ponen al mismo nivel de ellos o que a veces, a pesar de que tú tengas buenas ideas, pues no las consideran por el hecho de, de venir de ser mujer, ¿no? Bueno, dentro de los profesionales yo creo que el, el trabajo que es constante, verdad, eh, que he venido realizando junto con mi cuerpo académico de agricultura tropical ecológica, verdad, que ya llevamos varios años con ellos, en el cual pues hemos generado pues varios varios productos, varias eh, eh, técnicas, verdad, eh, para el mejoramiento de la producción, el avance también en el conocimiento principalmente de cultivos tropicales, entre ellos pues, uno de los principales que trabajamos pues, es cacao, y, y en, ese, en ese tenor eh, pues ya obtenemos ya la segunda patente, acabamos de, de obtener la, la segunda patente, y pues no es fácil llegar a, llegar a obtenerla, verdad, eh, estamos en, en, esa, en esa etapa de seguir generando propuestas y propuestas útiles también, para el sector y que para nosotros es como lo más importante que lo que hagamos eh, tenga una repercusión en este sentido a la sociedad y a la mejora productiva y con ello el mejoramiento de las condiciones de vida de los productores. Yo creo que eso es lo más, lo más importante y crear también conciencia tanto en los agricultores como en los mismos compañeros agrónomos y principalmente en nuestras futuras generaciones, que son los estudiantes, hacia el cuidado, preservar el ambiente, el generar técnicas eh, que ayuden a mejorar la producción en, en los diferentes ámbitos y siempre con el ámbito de, de conservar, ¿no? de ayudar, sí, a hacer la parte de investigación, que para mí es un pilar fundamental en, en mi carrera, eh, el, el investigar, el generar nuevo conocimiento, nuevas alternativas y que los, en este caso, los estudiantes también eh, se vayan encaminando por ese gusto, ¿no? Y que generen propuestas, innovaciones que ayuden al sector, ¿no? Muy bien. ¿Y personal? Bueno, personal, pues para mí algo importante es eh, mi familia. Ese es mi pilar, eh, es, es mi motor, ¿verdad? Entonces, eh, ya el hecho de de tener a mi hija ya profesional ¿verdad? Eh, pues para mí es un orgullo ¿verdad? el construir igual junto con, con mi esposo el, toda una trayectoria de, de vida ¿verdad? y seguir juntos hasta este momento a pesar de, de mil cosas ¿verdad? pero tener el gusto y decir bueno vamos por buen camino, seguimos en esa construcción de cosas y somos un buen equipo ¿verdad? y para mí eso es eh, muy valioso ¿no? Y la otra parte importante, la parte personal, pues son eh, los compañeros, los amigos, ¿verdad? Eh, que siempre estamos, somos pocos, pero siempre estamos ahí pendientes unos de otros y para mí eso es eh, muy, muy importante. Bueno, yo creo que uno de los principales ha sido esa parte del, del que no te creen por el hecho de que la idea es de una mujer, ¿sí? Sí de que a veces tú generas cosas pero creen que es de tu pareja o del compañero o de otro menos que es tuyo ¿no? entonces esa parte sí es yo creo que de las más complicadas eh, de ahí pues en la actualidad yo creo que otra, otra parte y a veces es, es, es difícil y más en estos tiempos es la falta de financiamiento para las ideas que tú consideras pues, pues se pueden realizar ¿verdad? Entonces, eh, ese, ese gusto, sigo por el gusto de la investigación porque creo que lo hago bien, ¿verdad? Pero sí hay falta de, de, de ese apoyo, ¿verdad? De ese apoyo en la parte económica y a veces hasta en tiempo, ¿verdad? Para poder ejercer y realizar como que poner esas ideas en, en marcha. Eh, es yo creo que de lo más más complicado que, que se ha enfrentado o me he enfrentado. Bueno, yo creo que una de las principales maneras es haciendo las cosas con amor de manera ética y haciéndolas bien. Yo creo que es la mejor manera de, de poder eh, hacerlo y demostrar, ¿verdad? Que sí se puede ¿verdad? Que, que puedes hacer muchas cosas a pesar de, de los obstáculos, a pesar de los de los problemas y construir, digamos ese, ese mundo en el cual pues tú puedes desarrollarte, ¿verdad? Eh, y de una u otra manera. Eh, las eh, mujeres, ¿verdad? Que han estado, en este caso mis estudiantes o compañeras, el poderles apoyar desde diferentes ámbitos, ¿no? O sea, desde de enseñar eh, cosas, pero también de echarle porras, ¿verdad? Porque creo que esa, esa falta de estímulos, eh, de decir, oye, vas bien, qué bueno que lograste eso, eh, ayuda mucho. O sea, a veces ni siquiera es el dinero, ¿verdad? Pero sí que te digan, oye, felicidades, lograste esta meta. No muchos logran, pongo un ejemplo, obtener una patente, por algo decir, ¿no? Pero qué bueno que, que te lo digan, que lo mencionen y eso de cierta manera te ayuda, ¿no? Al menos en la parte anímica decir, bueno, vamos, vamos bien y, y algo importante es que esas acciones que uno haga sean visibles, ¿no? Para la sociedad, que la mujer... Desde diferentes ámbitos contribuye a la sociedad, en formar una mejor sociedad, eh, desde diferentes ámbitos y en el mío, en la parte de mi profesión, ¿verdad? Eh, de, de ir generando, construyendo y haciendo, yo creo que, las cosas con el mejor ánimo y haciéndolas bien, ¿no? Yo creo que es la mejor manera de, de inspirar.